¡Hola! Estoy harto de que me pase todo el día pensando cosas innovadoras para mis vídeos y no comentéis, soy tímidos, yo también. Hemos hecho muchas cosas... en 2007, YouTube Pub sin saberlo, probar pantallas blancas y naranjas y su making up, parodia de subir vídeos en YouTube, anuncios de nuestros otros canales, demasiados spam. Trucos falsos de magia Acortar anuncios y compararlos Censurar el porta Una app para iPhone y vídeos de gatitos Puede que nuestros vídeos sean malos Pero es que además de ser malos Nos lo agradecéis con pocos comentarios ¿Eh, ¿Vosotros sois capaces de hacer algo mejor que nosotros? Quizás sí, quizás no. Pero. Y, y, y, y si no, ¿qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no comentás? Queremos comentarios, que nos comentéis, porque así con comentarios sabemos y podremos mejorar y, y eso. Hemos bailado el Ganam Style. Con un carrito de la compra. Cómic con anotaciones. Hemos parollado like al final de nuestros vídeos pero eso no lo sabéis. Tutoriales de cómo girar un vaso. Analizar nuestros comentarios. Original. Promocionando la cuenta de quien ha comentado. Los guantes de Jake el perro. Concursos sin participantes, un videoblog animado, curiosidades de YouTube, una parodia de Gas Natural con subtítulos, Como acariciar a QB. un friki que encuentra trabajo, rajoy comiendo galletas tostadas ricas. YouTube Analytics Cortos y sus secuelas y nuestras propias canciones. Hicimos una televisión libre con un mini programa, mini monólogo con un guante que habla mini reportajes así como online con capítulos distintos en castellano y catalán tapping de youtube interactivo antes que lo. Un capítulo con caption file. Ja. Donde podéis ver el vídeo original y comprobar que los sustitutos dicen eso. Interacciones. Mi hermano Richie Vidal hizo recomiendo antes que su so tapé. Mi rojo. Cine alternativo con doblaje online y encuestas interactivas. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Que os he troleado porque no habéis podido escuchar la canción entera? No pasa nada, podéis descargar la canción aquí abajo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. ¿Ya sabéis qué tenéis que hacer? Simplemente comentad que no está desactivado.